pues yo me llamo Efraín Foglie y vengo representando para este evento a la comunidad Gifi.net. Gifi.net es una comunidad que construye redes de telecomunicación autogestionadas, comunitarias. Tiene 12 años de, de trayectoria y básicamente es de las primeras redes de mediano y gran tamaño en Europa. Es, tiene muchas herencias Gifi.net, la cultura libre por un lado, pero también por otro lado tiene una gran tradición o se asienta una gran tradición de comunitarismo en Cataluña en principio que busca gifi.net pues acabar con la brecha digital pero también cuestionar el sistema en que se ha ido sobretejiendo internet en las últimas décadas. De alguna forma se ha convertido en un laboratorio en donde parte de la lucha por la brecha digital pero se empieza a convertir en un espacio de investigación, de debate, de conflicto, de sobreposición ante otras instituciones y genera también sus propias instituciones. Primero hay una, hay una ecuación ahí básica que yo creo que que todas las personas que que han trabajado, que han militado en Gifiné, tenemos en común que es el hecho de trabajar en otro tipo de prácticas y darte cuenta que por mucho que hables de libertad, democracia, a nivel de capa de usuario, pues no termina siendo más que una especie de nube porque realmente donde se toman las decisiones está la infraestructura y también lo puedes extrapolar a la política, lo puedes extrapolar a un montón de cosas. La importancia desde mi perspectiva es que las prácticas que no están contemplando la infraestructura, los debates que no están contemplando la infraestructura, tienen un techo de cristal muy claro y creo que esto ha generado una serie de debates muy interesantes de hecho se está hablando de la cómo podría así como la slow food no estamos hablando de la de propuestas en donde hablan de empequeñecer Internet en, en pequeñas mesh networks para que cada quien pueda tener su propio dominio y no dejarlo a esa gran nube no eh, de crecimiento no si lo quieres ver así pero pues lo que genera es decir bueno vamos para atrás a lo que es la infraestructura de entrada es algo impenetrable entonces es una labor que se emprende desde la conciencia de que aquello por un lado es muy difícil pero por otro lado es que si eso no se modifica lo de arriba no se puede modificar. Tiene mucho que ver con que nos toca vivir un momento que principalmente es la segunda década, la primera del siglo XXI, en donde es verdad que también se han domesticado un montón de tecnologías. Tú juntas este elemento estas ganas de modificar o crear infraestructuras y los 15 años que ya lleva en ese momento toda la cultura de software libre, que no es algo que inventó Gifinet, pero tú lo pones en el mismo y entonces empiezas a tener en el mismo cajón y empiezas a tener resultados que consideras competentes. Creo que lo de Gifinet, después de todo este tiempo, lo que ha certificado es que aquella, aquella pulsión que hubo de que sí se podría poner un proyecto paralelo, ha costado tiempo, pero está ahí sobre la mesa, ¿no? con todos sus defectos que pueda tener y sus virtudes. Hay una complejidad mayor a esto, que cuando tú estás hablando de infraestructuras tú estás hablando de unas competencias que muchas veces ya no le incumben a las ciencias sociales, a las humanidades, si no entramos en otro tipo de legislaciones si hablo de infraestructura de arte de un museo a lo mejor quiero cambiar la infraestructura de arte, pero a lo mejor ya tengo que hablar con ayuntamiento con consejería de cultura, con políticas territoriales aquella idea de disipar esa nube es bastante saludable, pero además nos permite entender que nuestra práctica si no nos aliamos con otros agentes de otras especialidades termina siendo anecdótica, termina siendo simbólica lo cual es muy importante termina siendo metafórica, termina siendo cultural para determinados sectores pero las modificaciones reales de base vienen dadas de un grifo muy claro que son las infraestructuras yo creo que tiene que ver con el avance del proyecto más allá de si el proyecto es bueno o malo desde que empieza el proyecto la lógica de trabajo las adaptaciones que se han dado en tiempo real han sido eh, de tal importancia de tal envergadura se han asumido y realmente cada seis o tres meses tú ves que aquello se modifica, o sea que realmente es una red viva. Cada vez hay más cuestionamiento lo cual lo permite trascender a sus propios postulados. Es una red también que le toca vivir en un momento ideal para lo que hace, que es un momento social en donde todo se vuelca hacia las redes digitales de alguna forma, para bien o para mal, y entonces podríamos decir que, que estamos en nuestra salsa, en ese sentido eso me da, me da mucha alegría porque todo lo que tiene que ver con debate político de salud, de, eh, en educación y todo pasa y trasciende por acá y eso son las cosas que me dan más alegría, o sea sentir que estoy en un proyecto, que creamos un proyecto que es bastante consciente con su realidad contemporánea, este mismo debate lo llevo a México, a Guatemala, a Estados Unidos, a Londres y está ahí, entonces en esta parte creo que hemos llegado a tiempo,